cantando yo me fui a esa tierra donde aquel sembró una flor fugaz que murió al padecer el trato que sintió de sus manos sin calor de su alma sin pasión ahí donde llegar de repente Pasión me acerqué con a su suave mujer, su tierra que amaría.